Miguel Vázquez, empresario de esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció este miércoles que las investigaciones luego del asalto perpetrado en su residencia de la urbanización Piantini, a la fecha la Policía Nacional no ha dado respuesta. El que tengo cuatro meses que el caso me un caso de una manitura grande, donde pedí todo y todavía hasta ahora no me han dado respuesta, porque todavía hasta ahora no se han atrapado los ladrones, donde... La policía y el ministerio público saben quiénes son y no han podido ir con ellos. Yo quiero al coronel Gando que entró nuevo a ver si él pone de su parte y me atrapa por lo menos a esos delincuentes porque no estoy tranquilo hasta que, hasta que ellos no lo cojan, que si ellos quieren coger ellos lo cogen. Ellos tienen ubicación más o menos donde están ellos y, y todavía no me han dado respuesta. Hace un llamado a las autoridades a resolver su situación. Recordamos que este asalto fue captado por cámaras de vigilancia, ...donde los desaprensivos lograron cargar con dinero en efectivo y otras pertenencias. Yo estoy preocupado ya van cuatro meses y yo no quiero que el caso caiga en el limbo... ...como siempre caen esperando que, que caigan por cualquier cosa de la vida... ...si no yo quiero que hagan por este caso, que ellos le pongan atención... ...y me aclaren este caso, por favor, que, que uno está desamparado... ...a ver si, si uno puede, puede, puede estar tranquilo aquí cuando esos tipos estén, estén trancados ahí por lo menos. Para NTN...